Equilibrio de cuerpos rígidos. Un poste de 3 metros se sostiene mediante una junta de rótula en A, por medio de los cables CD y CE. Si se sabe que la fuerza de 5 kN actúa verticalmente hacia abajo, determine la tensión en los cables CD y CE. Entonces, en el problema nos piden determinar la tensión de estos cables y la reacción en A. Sabemos por tabla que cuando se trabaja con rótula, esta tiene reacción en los tres ejes, en el eje A, AX, AY y AZ. Ahora, para las tensiones de, de TCE y TCD, tenemos que en TCE en X es igual a TCD en X y en Y también tienen las mismas componentes. En el eje Z, TCD es positiva y TCE es negativa. Ahora eh, ubicamos las coordenadas de los puntos a, a, B, C, D y E. Entonces, tenemos que para la tensión TCD vamos a calcular la magnitud por un vector unitario que pase por esa, dire por esa dirección. Entonces, tenemos que eh, el vector en CD vamos a, eh, a restar los puntos de D con C respectivamente, obteniendo menos 3 en I, más 1.5 en J, más 1.2 en K. Eh, a eso calculamos la magnitud y nos da 3.56 metros. Luego, multiplicamos la magnitud TCD por estas componentes divididas entre la magnitud y nos da como resultado es menos 0.84 TCD en I más 0.42 TCD en J más 0.34 TCD en K. Para calcular la tensión TCE vamos a realizar exactamente el mismo procedimiento. Buscar un vector unitario en esa dirección TCE multiplicado por su magnitud. Hacemos el procedimiento de restar el punto E respectivamente con el punto C y nos da como resultado las componentes menos 3 en I más 1.5 en J menos 1.2 en K realizamos el procedimiento para sacar su magnitud y nos da la magnitud de 3.56 metros eh, multiplicamos la magnitud de TCM por estas magnitudes entonces vamos a multiplicar la magnitud de TCE por las componentes divididas entre la magnitud y nos va a dar menos 0.84 TCE en I más 0.42 TCE en J menos 0.34 en K. Ya teniendo los componentes de la tensión, ahora pasamos a las sumatorias de fuerza en los ejes. En el eje X tenemos la reacción A sub X menos TCD en X menos TCE en X igual a 0. En el eje Y tenemos A sub Y más y más TCEY menos la fuerza P igual a cero. Y en el eje Z tenemos A sub Z más TCD sub Z menos TCE sub Z igual a cero. Ahora vamos con la sumatoria del de momento en A igual a cero. Vamos a tomar el punto A como punto estudiado porque es donde más incógnitas tenemos el momento de la fuerza P alrededor del punto A más momento de la tensión CE alrededor del punto A más momento de la tensión CD alrededor del punto A igual cero tenemos eh, dos metros en la dirección de I que es la distancia que tenemos desde el punto A hasta la fuerza P por menos 5000 N en la dirección de J más 3 metros que es la distancia que hay desde el punto A hasta la el punto C por la tensión CE por las componentes de la tensión CE y más 3 metros, que es la distancia que hay desde el punto A hasta el punto C por las componentes de la tensión CD. Entonces estos menos 10.000 newton metros en la dirección de K son producto de 2 metros en la dirección de I por menos 5.000 newton en la dirección J. 3 metros en la dirección de I menos 0,84 por la tensión CE en la dirección de I es igual a 0. 3 metros en la dirección de I más 0 por 0,42 por la tensión CE en la dirección de J es igual a 1,26 por la tensión CE metros en la dirección de K. 3 metros por menos 0,34 por la tensión C, en la dirección de K es igual a 1,02 por la tensión CE metros en la dirección de J. Y 3 metros en la dirección de I, menos 0,34 por la tensión C en la dirección de K es igual a 1,02 por la tensión CE metros en la dirección de J. 3 metros más 3 metros en la dirección de I por menos 0,84 por la tensión CD es igual a 0. 3 metros por la dirección de I por 0,42 por la tensión CD en la dirección de J es igual a 1,26 por la tensión CD metros en la dirección de K y 3 metros en la dirección de I por 0,34 metros por la tensión CD en la dirección de K es igual a menos 1,02 por la tensión CD metros en la dirección de J todo esto igual a 0 como la sumatoria del momento en A es igual a cero, tenemos que la sumatoria del momento en A respecto al eje X es igual a 0. La sumatoria del momento en A respecto al eje Y es igual a cero. Y la sumatoria del momento en A respecto al eje Z es igual a cero. Eh, como la sumatoria del momento en A respecto al eje Y es igual a 0, tenemos... 1,02 metros por la tensión C en la dirección de J que es esto que tenemos aquí menos 1,02 por la tensión CD metros por en la dirección de J que es esto que tenemos aquí todo esto igualado a cero entonces lo que hacemos es despejar este menos 1,02 metros por la tensión CD en la dirección de J, lo pasamos al otro lado del miembro a, a, a sumar y nos queda que la tensión CD es igual a 1,02 por la tensión CD metros en la dirección de J entre 1,02 metros en la dirección de J y eso es igual esto es igual a 1 entonces nos queda que la tensión CE es igual a la tensión CD como la sumatoria del momento en A con respecto al eje Z es igual a 0 ahora tenemos que 1,26 por la tensión CE metros en la dirección de K más 1,26 por la tensión CD metros en la dirección de K menos 10.000 newton metros en la dirección de K es igual a 0. Eh, lo que hacemos es despejar estos es menos 10.000 newton metros pasa del otro lado de la expresión a sumar. Y aquí donde está esta tensión CE, como la tensión CE es igual a la tensión CD, vamos a sustituirla donde está C, colocamos la tensión cd eh, esto con el fin de sacar un factor común luego de haber sacado el factor común sumamos esto y nos queda que y nos queda 2,52 por la tensión cd metros en la dirección k es igual a 10.000 newton metros en la dirección de K. Entonces tenemos que la tensión CD es igual a 10.000 newton metros en eh, sobre 2,52 metros en la dirección de K. Entonces tenemos que la tensión CD es igual a 3.968,25 newton. Y la tensión... Como la tensión CE es igual a la tensión CD, la tensión CD también sería 3.968,25 N. Una vez hallada la magnitud de las tensiones, procedemos a... a hallar las componentes de cada una para poder hallar el valor de las reacciones. TCE en X, ¿cómo lo hallamos? Sustituimos este valor que tenemos acá en esta ecuación por la magnitud de las tensiones, lo que es igual a menos 0,84 por... 3.968,25 newton es igual a menos 3.333,33 33 newton en I para la tensión CE en Y tenemos que es 0,42 por 3.968,25 newton lo que nos daría igual a 1.666,66 newton en J y para la tensión CE en Z tenemos que es igual a menos 0,34 por 3968,25 N lo que sería igual a menos 1349,21 N en dirección K ahora para la tensión CD en X lo que hacemos es sustituir con estos valores que tenemos acá para la tensión CD en X tenemos que menos 0,84 por 3968,25 N lo que nos daría igual a menos 3,333.33 N en dirección Y para la tensión CD en Y tenemos que es igual a 0,42 0, por 3968,25 N, lo que sería igual a 1666,66 N en J. Y para la tensión en CD en Z es igual a 0,34 menos 3968,25 N, lo que sería igual a 1349,21 N en dirección K. Una vez allá las componentes de las tensiones procedemos a hallar las reacciones la sumatoria de fuerzas en X es igual a cero tenemos que esto es igual a, a su X menos la tensión CD en X menos la tensión CE en X lo que es igual a cero ahora sustituimos los valores A sub X menos 3333,33 33 N en Y menos 3333,33 33 N en Y lo que es igual a 0. despejamos A sub X y tenemos 3.336,33 N en Y más 3.333,33 33 N en Y. Nos daría entonces que A sub X es igual a 6.666,66 66 N en Y. Ahora vamos a la sumatoria de fuerzas en Y. Que es igual a 0. Tenemos que A sub Y más la tensión C de y más la tensión CEY menos la fuerza P, lo que es igual a cero A sub Y. Es igual, despejando, a P menos tensión CD en Y menos tensión CE en Y. Lo que es igual entonces a su Y a 5000 N en J menos 1666,66 Newton 66 en J menos 1666,66 Newton 66 en J. Entonces tenemos que a su Y es igual a 1666. 68 newton en j ahora vamos con la sumatoria de fuerzas en z que es igual a cero. tenemos que en z tenemos a sub z más tensión cd en z menos tensión ce en z que es igual a 0 sustituimos los valores a sub z más 1349,21 newton en dirección k menos 1349,21 newton en dirección k despejamos z y tenemos que z es igual a 0 en k de esta manera concluimos el ejercicio.